Soy Floribet en esta ocasión te mostraré cómo hacer una gallina portahuevos. Necesité 9 botellas desechables, las corté para dejar así el plástico. Con ayuda de una tapa, empecé a marcar los círculos que necesito para formar la gallina. De la misma forma, marqué 18 círculos.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 Con un trapito y alcohol quité todas las marcas de pilot que tenía el plástico. Ahora con un perforador o saca huecos, como lo conozcan en tu país, voy a ir haciéndole huequitos a todos los círculos como con medio centímetro de distancia cada uno, como les estoy mostrando. Bueno, ahora con la ayuda de una aguja de crochet y lana, vamos a ir haciendo medios puntos en cada uno de estos huecos, haremos tres por cada huequito, de la forma como están viendo en el video. De la misma forma tejeremos todos los círculos. Así nos quedan todos. Ahora, con la parte de la botella, como les estoy mostrando. Esta es la parte de abajo y la de arriba. Usamos el centro. Damos la parte de abajo y utilizamos esta para hacer la cabeza de nuestra gallina. Empezaremos haciendo un círculo mágico donde vamos a trabajar seis medios puntos. Siguiente vuelta vamos a tejerlo circular sin empatar y vamos a tejer dos medios puntos en cada medio punto para hacer aumento. Tejeremos hasta la tercera vuelta siempre haciendo aumento, dos en cada medio punto.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 Me encantaría que dieras dedito arriba y compartieras el video. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.